La noticia dice Pedro Sánchez Calla, no aclara. Si Marruecos le ordenó cesar a la ministra González Laya eh, y la pregunta que todo el mundo, o sea, hacía la siguiente, ¿cesó a la ministra de Exteriores a petición de Marruecos? ¿Usted qué opina? Qué o sea, que Marruecos tenga tanta interferencia en la política española ya es un escándalo, parecemos una colonia de Marruecos. Yo creo que es verdad, porque cuando no respondes, no digo que tengas que responder diciendo, es mentira, no lo haces, pero puedes decir algo tan fácil, tan sencillo como que España es un país soberano y ninguna otra nación eh, extranjera interviene en la política interior de España. Eso lo podía haber dicho perfectamente. Pues no lo ha dicho. Entonces, cuando después de ser interpelado por tantos eh, portavoces parlamentarios, calla en un asunto tan grave, y además, cuidado, porque el periódico que lo saca, que es el Confidencial, es un periódico que tiene buenas fuentes en el gobierno, no lo va Mucho me extraña a mí que eso sea una noticia fake. Para nada, eh, estoy absolutamente convencido de que la fuente es buenísima y de que no es una noticia fake. Es decir, eh, para que España cambiara su posición con relación a Marruecos, nos pidió dos cosas. Uno del Sáhara y luego que te cargas a esta señora ya. Y efectivamente se la cargó. ¿Y esto qué consecuencia va a tener para España? Ninguna. No va a tener ninguna consecuencia. No, pero digo, tener una política de sumisión a Marruecos. Sí, la, la única consecuencia es que estamos en manos de Marruecos. Y Marruecos, cualquier cua, ahora de momento, están contentos porque han conseguido lo que querían con relación al Sáhara, con relación a la política interior... Pero eh, bueno, ya veremos, porque ellos se siguen eh, con sus reivindicaciones vivas, particularmente la que se refiere a Ceuta y a Melilla. Y ya ve usted lo que dijo el otro día el presidente de una institución muy relevante de del Reino de Marruecos. Dijo, no, esto lo vamos a conseguir y además sin mayor problema, porque lo vamos a conseguir hablando. Por la vía de la negociación. Es decir, diciéndole a... a esto ya ha salido en varias, en varias ocasiones y por diferentes sitios. Bueno, una posible solución es lo de la soberanía compartida de Ceuta y Melilla, eh, en la que algunos eh, socialistas pues, han eh, asuntos sobre el que han hablado en más de una ocasión y defienden esa tesis de hecho.